Bienvenidos a un video más. Yo soy Betina y esto es Ideas y Arte con Betina. En este tutorial les enseño a reciclar una lata. La transformaremos en un posillo de glamour pink, un porta broches. Espero les guste la idea. Vamos a tomar la lata y la vamos a pintar con pintura acrílica de color blanco. Vamos a dejar secar y vamos a darle dos pasadas. ya está seca, en esta parte no hay necesidad de pintarla mucho porque voy a pegar una tela a mí me encanta esta telita es como como esa tela con que se hacen las pijamitas y vamos a pegar así con silicona caliente también pueden hacerlo con silicona líquida porque ya hice otro carrito de estos y queda bien voy a cortar esta parte acá que me sobra esta parte también la pueden pegar si desean vamos a meter así acá corté un círculo de icopor, de ese por donde vienen las bandejitas de frutas vamos a cortar así voy a repasar este, esta bolita o círculo es la base del tarrito pero un poco más pequeña lo vamos a cortar así y lo que vamos a hacer es pegar venden muchas telitas así bonitas, pink como dice mi nieta rosado aplicamos silicona caliente y pegamos así ahora voy a utilizar otra telita y vamos a repasar esta parte cortamos sería para pegar acá en esta en esta parte para que nos quede más pulidito el tarrito ahora voy a decorar con estas perlitas esto es perla continua pero pueden pegarle la perla que deseen voy a utilizar estas perlas que ya las pegué en esta parte ahora voy a hacer un dibujito vamos a hacer acá una carterita, esto sería para decorar el tarrito vamos a hacer así esta rayita, vamos a hacer así el dibujito como yo lo he haciendo acabo de hacer la loción de chanel en esta parte un labial Voy a dibujar unas brochas Les cuento que estos dibujitos también quedan muy bonitos Haciéndolos en goma eva Y se pegan al tarrito porque quedan como en alto relieve Más adelante haré un videito así Voy a borrar esta parte para hacerla más larguita Igual acá voy a borrar ya estas líneas Y voy a alargar esta acabo de dibujar otro labial de estos videos voy a estar haciendo o subiendo varios videitos nos queda ahí así el dibujito vamos a empezar a maquillar con estos esmaltes empezamos con el rosado Aunque este rosado no está tan bonito pero bueno pueden utilizar los colores los rosaditos pues que vean que están bonitos porque este no está como muy bonito no pero bueno ahora vamos a utilizar fucsia para pintar esta esta rayita o línea una línea gruesa y acá el labial también con fucsia pintamos acá esta parte con dorado y esta con fucsia la loción la voy a pintar con esmalte este es un lila con brillo muy bonito un escarchadito estas son las brochitas le aplicamos fucsia y vamos a desvanecer un poco con pintura eh, con esmalte blanco tiza. Así vamos desvaneciendo un poco. Ahora vamos a pintar una partecita del mismo lila. O pueden utilizar otro color escarchado. Esta parte la va a pintar dorada de este pincel y acá con blanco voy a terminar de dibujar esta parte de este pincelito y también la va a pintar con blanco igual este renglón lineana ¿no? porque una línea es delgada un renglón voy a hacer un moño acá con el rosado, acá cabera que había un rosado más claro como les dije no me gustó mucho este rosadito, bueno acá termino de hacerle a los labiales un cuadrito y igual acá en la loción voy a hacer un cuadrito con el esmalte blanco tiza ahora voy a hacer otro moñito acá con fucsia por eso les dije que este rosadito no me gustó mucho porque el fucsia se pierde mucho podrían utilizar un rosado más clarito voy a hacer acá esta curvita y vamos a delinear así vamos a delinear todo Acabo de hacer esta, este, logo, este loguito de Chanel Y vamos a escribir acá glamour Como pueden ver el frasquito de Chanel en la parte, la tapita la pinté con, con esmalte plateado Acá ya delineé todo y en esta partecita la voy a acercar, voy a hacer de nuevo el loguito de Chanel, pero con dorada, esmalte dorada. Y voy a empezar a hacer las rayitas con fucsia. Vuelvo y les digo, este rosado muy oscuro para, para lo que yo quería hacer, pero no tenía sino ese. Uno más clarito se le va a ver las líneas más bonitas, le va a resaltar más. Pero miren cómo va quedando de bonito el tarrito, parece muy lindo. Y acá vamos a escribir. Esto dice estilo, pero es steel. Steel no sé cómo se pronuncia. Bueno, nos quedaría así. Ahora voy a utilizar el malte transparente para pintar eh, lo que dibujé. Y voy a utilizar esta laca brillante. Y... Impermeabilizante glue para pintar el resto del tarrito, pero igual pueden utilizar la can spray o otro tipo pues, de, de barniz que pueden conseguir en tiendas de arte y vamos a dejar secar muy bien nos quedaría así. Vamos a utilizar tres tiritas de goma Eva. Estas son las medidas. Y vamos a pegar así. Volteamos. Aplicamos silicona líquida. Y pegamos esta otra así. Esta sería la cogedera del pocillo. Vamos a aplicar silicona caliente. Y pegamos acá. pasamos presión. Para que pegue bien. Y vamos a pegar esta otra así. hacia el tarrito o el pocillito en esta parte voy a pegar perlitas fíjense cuando compren las perlitas que tengan brillo porque se ven muy lindas igual son económicas y voy a colocar estos pincelitos que ya los había utilizado en el video anterior y nos quedaría así amigos esto ha sido todo por hoy creo que es una idea muy bonita y bastante útil además te va a servir